Ese es el caso de Daniela Gaviria, la agente de tránsito de Pereira que se ha vuelto viral en los últimos días por su atractivo físico. Todo comenzó con un video tomado por un fotógrafo local en donde captó a la bella uniformada realizando sus labores en el municipio cafetero. Dígame si no. Es hermosa, así le hace uno caso a lo que diga, escribió el usuario en su cuenta de Instagram sobre el clip en donde aparece Daniela. De inmediato, la grabación se hizo viral y pronto llegó a otras redes sociales como TikTok, donde generó todavía más impacto, aunque también polémica debido a que algunos notaron que la gente parecía incómoda al estar siendo filmada, además de que los que grababan le comentaron acerca de su belleza. Además, hacen alusión en que esperan ser detenidos por ella y que no le discutirían la posible multa. No, no, no, no, no, Dios santo, bendito. Gracias por su visita y su tiempo. No olvide seguirnos en The Todito News.